Hola, hola. Buenas noches. Eh, ya vamos a iniciar. Nada más me gustaría que me confirmaran que sí se escucha. ¿Me escuchan fuerte y claro? Sí. Sí se escucha, profe. Perfecto. Gracias, gracias. Ya estamos a punto de iniciar. Solamente esperamos a que se conecte el resto y con eso pues estaríamos terminando el, el, la sesión, la, el curso en un momento iniciamos Thank yeah. you. Muy bien, eh, parece que ya se están conectando, entonces no tardamos en iniciar. Eh, iniciamos la sesión un poco antes, entonces vamos a dar un par de minutos más en los que se siguen conectando para que ya empecemos. De momento me gustaría invitarlos a que se unan a nuestro grupo de Facebook. Tenemos un grupo de Facebook donde compartimos estas clases gratuitas. Entonces, si ustedes quieren más clases gratis, Pueden unirse a este, a este grupo de Facebook donde a futuro vamos a publicar más, vamos a transmitir más, más sesiones o simplemente pues pueden revisar lo que ya está. Les aseguramos que lo que ya está ahí, eh, eso, eso no se borra, eso ahí se va a quedar, es gratis, no, no hay ningún costo por eso y además les puede ayudar pues en su preparación. Hay eh, sesiones de matemáticas, de razonamiento matemático, hay incluso sesiones de orientación vocacional donde ustedes pueden pues realizar como algún test de qué, dónde pueden responder para tener una opinión pues no sé, más, más exacta de lo que podrían estudiar. Eh, entonces nuevamente los invito a que si no están en ese grupo de Facebook que se unan, ahí también luego publicamos fechas, cosas importantes para la universidad. Y eh, si quieren saber dónde, es más, se los voy a poner de una vez en, en el chat aquí de, de Zoom, para que lo tengan en la mano, en caso de que se quieran... Thank mm -hmm. you. Muy bien. Entonces, pues les cuento de qué vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a trabajar dos temas muy, muy importantes. Eh, ahora sí vamos a trabajar operaciones. La vez pasada fue un poco más de conceptos, cosas que memorizar, observar dibujos. Recuerden que el examen de admisión no siempre son operaciones. Y de eso trató la clase pasada. Si no estuviste en la clase pasada... Puedes revisar en nuestra página o en ese mismo grupo al que te acabas de, de unir. En alguno de los dos puedes encontrar la clase pasada donde vemos esos conceptos para memorizar. Hoy vamos a tratar un tema de probabilidad y un tema de ecuaciones, eh, un tipo especial de ecuaciones. Les voy a explicar cómo se resuelve. Eh, quizás ustedes ya saben un poco de probabilidad, quizás ya saben un poco de ecuaciones, pero se los voy a plantear desde otra perspectiva, algo que quizás no habían considerado que podría venir en un examen de admisión. Especialmente, pues para la UAM o para la UNAM, en diferentes universidades se suele repetir este estilo de preguntas. Así que, eh, pues yo creo que ya podemos empezar. Nada más voy a aceptar a los que se acaban de unir al grupo y ya iniciamos. Muy bien, entonces pues con esto eh, iniciamos la sesión de hoy eh, y también quiero decirles que quiero agradecerles el hecho de que estén aquí porque es un sábado a las 7 de la noche, podrían estar haciendo mil, mil otras cosas, eh, pero están aquí, entonces eso es, eso es de, de admiración y qué chido que estén aquí aprovechando la sesión. Entonces, eh, para empezar, me gustaría... Me gustaría empezar esta sesión eh, introduciendo el tema de probabilidad. Para este tema de probabilidad siempre hay como que hay diferentes fórmulas. Hay muchas. Se pueden usar muchas fórmulas. Pero el examen de admisión no te va a preguntar por todas las fórmulas. Te va a preguntar normalmente por una o dos. Hoy te voy a presentar por la que casi siempre pregunto. Y que de alguna manera la vas a utilizar en, tu, en tus preguntas. Entonces, esta fórmula es así. Vamos a poner P de probabilidad. Y se va a realizar mediante una división. Arriba vamos a poner casos posibles, casos favorables vamos a poner aquí. Y acá abajo vamos, vamos a poner casos totales. Ahora... No pasa nada, si en este momento me dices, no entiendo qué tratas de decirme con eso. No pasa nada. Para eso, les voy a presentar un ejemplo. Y a partir de ese ejemplo, les explico otro si quieren, y de ahí les pongo un problema, para hacer esta sesión un poco más dinámica. Les explico un poco del tema, y luego juntos resolvemos otro. Vamos comparando respuestas, y así vamos aprendiendo esta sesión. Bien. Eh... Por ejemplo, vamos a pensar en la siguiente opción. Vamos a pensar que hay un experimento. El experimento es lanzar un dado. Lanzar un dado. Y cuando yo lanzo un dado, es un dado común y corriente. Tiene seis caras, ¿verdad? El uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco y el seis. Las seis caras. Bueno, pues una pregunta que me pueden hacer es ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 3? Así. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 3? Recuerden, cuando la pregunta sea acerca de probabilidad, Ustedes deben de pensar en esta fórmula que está acá arriba. Se la tienen que memorizar, sí o sí se tienen que memorizar esta fórmula. ¿Por qué? ¿Cómo la vamos a usar? Pues vamos a poner probabilidad igual a, y vamos a hacer una pequeña división. Donde dice casos favorables, vamos a pensar en lo siguiente. De las seis caras que tiene el dado, en cuántas de esas seis caras aparece un número tres? ¿Me, me pueden decir en cuántas caras de un dado aparece el número 3? Una. Exacto, solo en una cara. Eso significa casos favorables. ¿Cuántos casos eh, tienen están tienen que ver con lo que me están preguntando? En cuántos de esos cuántas de esas seis caras tiene el número 3? Pues solamente una, ¿verdad? Porque es un dado común y corriente. Y abajo vamos a poner el total, ¿no? Casos totales, o sea, Cuántas caras hay en total? Cuántas caras hay en total? Pues seis, ¿no? Porque es un dado común y corriente. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener, de obtener un tres, un sexto? Esa es la probabilidad, porque solamente hay una cara, una de seis caras que tiene el número tres. Está súper sencillo. Puede que ustedes me digan, pues sí, está súper fácil. No, eso yo lo aprendí en la primaria o en la secundaria o ahorita en bachillerato. Eh, y puede que crean que está tan fácil que no va a venir en el examen de admisión pero sí, sí viene eh, y se, lo, se los pueden cambiar les pueden poner como que les pueden agregar algo más que, que los confunda por ejemplo, el mismo experimento lanzar un dado vamos a cambiar la pregunta ahora vamos a poner ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par, vamos a, vamos a poner esto, ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par? Ah, pues utilizamos la misma fórmula que antes, casos favorables entre de casos totales, vamos a poner P igual a y vamos a hacer una división. Empecemos si quieren con el de casos totales. ¿De qué trata mi experimento? De los dado entonces, ¿cuántas caras tiene en total este dado? Pues seis caras, ¿verdad? Porque es un dado muy corriente. Tiene seis caras. La pregunta ahora es, de esas seis caras que tiene al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6, ¿cuántas de esas caras tiene un número par? ¿Me pueden recordar tres. cuáles son los números, pares? Tres. El 2, el 4 y el 6. Muy bien, gracias. Exacto. El número par es el 2... El 4 y el 6. O sea que, ¿cuántas de esas seis eh, tienen que ver con la pregunta? ¿Cuántas son un par? Son tres caras. O sea, hay tres casos favorables. Vamos a poner tres entre seis. ¿La respuesta se va a quedar así? Eh, depende. Lo más seguro es que no se pueda quedar así. ¿Por qué? Alguien puede decir por qué tal vez la respuesta no se quede así. Porque se puede simplificar. Muy bien, se puede simplificar. Si mal no recuerdo, eso creo que lo vieron como No sé. Recuerden, se puede simplificar y le podemos sacar tercera. La tercera de 3 es 1 y la tercera de 6 es 2. Así que la respuesta es un medio. Esa es la respuesta a esta pregunta. Nuevamente, el experimento es lanzar un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un Siempre, siempre piensen en esta fórmula. Hay más fórmulas de probabilidad, pero lo más seguro es que, es, es que su pregunta solo tenga que ver con esta que está acá, con esta fórmula. Casos favorables entre casos totales. ¿Cuántos, cuántos casos tenemos en total? Seis, porque hay seis caras. ¿Cuántos tienen que ver con un número par? Tres, el 2, el 4 y el 6. Listo, tres entre 6. Se simplifican y esa es la respuesta correcta. Ahora, les voy a dar, les voy a dar otra posibilidad en el mismo problema, puede ser que ustedes digan, bueno, pues es que yo vi, yo entré a en este curso gratuito, Express de Guapo y en el examen me vino esta pregunta, pero no me vino la respuesta a un medio. ¿Qué pasó ahí? ¿Me mintieron? No. Lo que pasa es que esa respuesta de un medio se puede escribir de otra manera. ¿De qué otra manera podemos escribir un medio? ¿Alguien sabe cómo podríamos escribir esto? Como 0.5. Muy bien, exacto, exacto. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que si no te viene la respuesta como fracción, te va a venir en punto decimal. Recuerda esto. Si no te viene como fracción, va a venir como punto decimal. ¿Y como punto decimal? O pues, sea, ¿cuánto equivale un medio? Pues a punto 5, ¿verdad? A punto 5 o a punto 50, que es lo mismo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Punto 5 que punto 50. Quiero preguntarles ahora. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Pueden escribirme en el chat o, o decirme que todo va bien hasta aquí? Sí, todo, todo va bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, si la respuesta, esa es la moraleja de los primeros cinco minutos. Si la respuesta no viene en fracción, va a venir en decimal. Es más, otra pista todavía para que se les haga más fácil el examen. Si ni siquiera viene en fracción y tampoco viene en punto decimal, seguramente va a venir en porcentaje. Así que vamos a poner esta nota aquí para que ustedes eh, lo recuerden, para tomen una captura si quieren. Entonces, si no viene en fracción, viene el decimal y si no viene en decimal, viene el porcentaje. Si ahora ustedes me preguntan, ¿y cómo se escribe en porcentaje? Pues súper fácil lo único que tienen que hacer es recorrer el C, el punto decimal, dos lugares, así. Y si lo recorremos dos lugares, eso me da 50%. ¿Listo? Entonces, las tres son la misma respuesta, un medio, punto 50 o 50%. Eh, solamente para que esto haya quedado claro, les voy a poner un pequeño ejemplo acá. Supongamos que la probabilidad, ustedes ya la hicieron, y les quedó en punto decimal, ¿no? ya terminaron todo el problema, ya acabaron todo, y les quedó punto 14, el decimal. ¿Cómo sería el porcentaje? ¿Me pueden decir cómo sería el porcentaje de esto? 14%. Por... 14%, muy bien, 14% porque solamente se mueve el punto decimal dos lugares. ¿Qué pasaría si al final lo no obtienen, que el porcentaje es... .7. ¿Ustedes cuánto creen que sea este porcentaje? 70%. Muy bien. ¿Será 70%, ¿no? 70%. Exacto, exacto, 70%. Y aquí viene una pequeña moraleja. Si el punto decimal que les dio es así nada más, ustedes le pueden completar con un cero. Ustedes saben que ponen ceros después del punto decimal, no importa. Así que de aquí, si les quedó puntos 70, simplemente, si les quedó punto 7, ustedes agregan un 0 y ya pueden recorrer dos lugares. Así que al final les queda 70%. Ahora, ustedes dirán, eso está súper fácil, ¿por qué me lo estás explicando si está bien fácil? Se los explico porque, créanme, créanme, ahí es donde más se equivocan los estudiantes. Así que por eso estoy haciendo un especial énfasis en esa parte. Nuevamente, si les queda que el porcentaje final fue. Eh, punto, no sé, 37. ¿Cómo quedaría entonces esto? Pues 37%. Si les quedó que el porcentaje, si les salió que el porcentaje es eh, punto 03, ¿me pueden decir cómo quedaría esto en porcentaje? 3%. 3%, ¿verdad? Porque se recorre... Dos lugares y solamente me quedan pues 0.3%, o sea, pues nada más 3%, 3%. Ahora, antes de continuar, eh, yo creo que este, este tema es súper fácil, lo único como que complicado es cómo me va a venir la respuesta. Y no sabría decirles que casi siempre viene más fracción que casi siempre viene más decimal o porcentaje, porque les estaría mintiendo. La verdad, cada examen tiene su estilo, y no siempre, como que repite la fórmula de, de cómo viene más. Es un misterio, eso es un misterio de la vida. Así que no importa cuál escoge el examen, ustedes tienen que ir muy bien preparados, como fracción, como decimal o como porcentaje. Dicho esto, quieren ¿podemos continuar? ¿Les puedo presentar más problemas para que lo resolvamos juntos? Sí. Va, muy bien, sí. muy bien. Vamos a continuar, entonces les voy a proyectar un pequeño problema, lo resolvemos juntos y ahí vemos qué, qué sucede. A ver, tenemos este problema. Me gustaría que lo leyeran con calma. lean con calma y díganme cuál creen que es la respuesta correcta. Muy bien, muy bien. Por aquí ya tenemos algunos resultados. Parece que todos tenemos la misma respuesta, que el inciso C. Este tema está súper fácil. Eh, es muy probable que se los pregunten en el examen de admisión. Como les dije en la sesión pasada, muchas veces, por el bachillerato en el que estudian, no llevan probabilidad, lo llevan hasta sexto semestre. Prácticamente el examen de admisión ya pasó cuando ustedes apenas están viendo este tema. Entonces, a ver, vamos a comprobar aquí nada más que todo está bien, que todo está correcto. Vamos a resolver juntos este problema y si nos queda lo mismo, pues ya lo hicimos. Significa que hemos aprendido algo bien dice, en una urna se depositaron canicas de diferentes colores, ocho azules tres rojas, seis amarillas 4 negras y tres blancas. ¿cuál es la probabilidad de obtener una canica negra? pues yo ya aprendí que hay una fórmula de probabilidad ¿verdad? dijimos casos favorables casos favorables entre casos totales, ahora esta forma la que les estoy poniendo aquí no es como que la que use todo el mundo, o sea, algunos le llaman casos posibles, entre casos totales. Lo que importa es que se entienda la idea. Entonces, en casos totales, me pueden decir qué debo de poner aquí abajo. En casos totales. 24. Caricas. En este caso sería 24. 24. Muy bien, gracias, gracias. Justo como lo mencionan sus compañeras. La suma de todas las canicas, en este caso, sería sumar 8 más 3 más 6 más 4 más 3 que nos da 24. Y casos favorables, pues, ¿cuál fue la pregunta que me hicieron? ¿Cuál es la probabilidad de tener una canica negra? Pues, ¿cuántas son negras? Ah, 4 son negras. Eso es lo que voy a poner aquí. 4. Y nos queda 4 entre 24. Como no aparece, no significa que esté mal, significa que todavía me falta algo simplificar. Si quieren, pueden sacar mitad, mitad y mitad. Otra vez mitad, uno entre seis. Y esto tampoco aparece, o sea, los números como que se parecen, pero no son iguales. Así que no aparece en fracción. Pero si ustedes se fijan, todos son porcentajes. Ahí es, hay que escribirlo como un porcentaje. Primero lo convertimos a decimal. Eh, esto, por ejemplo, en decimal, pues nos daría cuánto? Punto, punto 16. Punto 16. Punto 16. Punto Y eso se tiene que multiplicar por 100 y nos daría 16%. Esa es la respuesta, 16%. Ahora, eh, ya que hemos respondido a esa pregunta hay que analizar me pueden decir ustedes ¿está, bueno, más bien, estamos de acuerdo estamos de acuerdo que a pesar de que hicimos todo bien es muy fácil que nos equivoquemos ¿verdad? porque todos los incisos como que se parecen ahí dice 1.6 otro dice .16 o sea si no nos fijamos que viene el porcentaje alguien puede escoger .16 y ya estaría mal esto también está mal y esto definitivamente está mal entonces, ¿hasta aquí todo bien con este problema? Sí. Sí, muy bien. Contestemos el siguiente problema. A ver, denle una leída. Traten de responder... Y escriban en el chat el que crea, la que crean, el inciso que crean que es correcto. Ah, o sea, por aquí estamos viendo los insistos y por aquí ya tuvimos a Lique, que comentó que no es la, por aquí ya tenemos opiniones diferentes. A ver, pensemos por qué tenemos opiniones diferentes. Muy bien, Gabriel. ZAC no es la a porque dice no obtenerle. Ok, y ahorita vamos a hacerlo con detenimiento, pero tienes mucha razón. A ver, entonces, ya que estamos en este problema, me gustaría decirles que en un examen de admisión, es muy, muy clásico que una simple palabra, por una simple palabra, me equivoque. Y quiero comentarles otra cosa importante. En el examen de acusación, a veces cuando nos equivocamos, por un signo, por una letra, porque no lo leímos de la manera correcta, les puedo casi asegurar que si se equivocan, van a encontrar su error como un inciso, como si fuera correcto. Eso significa que las personas que hacen los exámenes de esa admisión saben muy bien en qué se pueden equivocar y lo colocan como un inciso. Entonces, ustedes, pensando que lo hicieron todo bien porque sus cuentas salieron y aparecen los incisos, la van a marcar como correcto. Pero estaría mal porque algo salió mal en todo, en todo el proceso. Así que vamos a responder esto con un poco más de calma. A ver, nuevamente... El problema es el mismo. En una urna se depositaron canicas de diferentes colores. Tenemos la misma cantidad, son 24. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de no obtener? Esta, esta palabra es muy importante. De no obtener una canica amarilla. Ah, pues entonces lo podemos resolver de muchas maneras. Yo les voy a presentar una que es con la fórmula que ya sabemos. Casos favorables entre casos totales. Empecemos donde dice casos totales. Ya sabemos que son 24. Y donde dice no tener, significa que no quiero que sea amarilla. No quiero estas seis. Como no quiero estas seis, ¿alguien me puede decir qué número debo de poner arriba? Dieciocho. Dieciocho. Muy bien, exacto. ¿Por qué? Porque los casos favorables son aquellos donde no es amarilla. O sea, quito estas seis y todas las demás me convienen porque no son amarillas. ¿Cuántas? Pues ocho más tres que son once. Once más cuatro que son quince. Y quince más tres que son dieciocho. Esto es una fracción que se puede simplificar. Si quieren les haga mitad. Les queda así, le sacan tercera, les queda así, y tres cuartos en decimal queda punto setenta. Pregunta: si yo escojo el inciso C, ¿estaría bien o estaría mal? ¿Y por qué? Mal. ¿Mm? Porque el porcentaje es 75%. Muy bien, porque me salió un decimal .75, pero si yo lo quiero en porcentaje, tiene que ser 75%. Así es, exacto, muy bien, muy bien. ¿Qué crees, ¿eh? Entonces, pues ya, la respuesta correcta es el inciso D. Ahora, antes de continuar eh, hasta aquí, sí vamos bien, sí quedó claro cuál es la importancia de esta palabra, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo correcto hasta aquí? Sí. Sí, todo bien. Bien. Me gustaría entonces que, que ustedes se llevaran pues, esto como aprendizaje de hoy. Que eh, debemos de leer con mucho cuidado todas las preguntas, casi, casi palabra por palabra. Ahora ustedes pueden decir que eso les va a tomar mucho tiempo. Pero por eso deben de estudiar, deben de estudiar, pues no sé si todos los días, pero sí programarse un horario de estudio para que ya no les cueste tanto trabajo leer, o sea, sea, sea menos tiempo y más digerible para ustedes. A ver, vamos a poner otro problema. ¿Qué opinan ustedes? Ya me dicen. Ahora, aquí tenemos... Eh, un problema donde es que cambian las cantidades, siguen siendo canicas, siguen siendo una urna, pero ahora la pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de obtener una canica negra o roja? Vamos a utilizar otra vez la fórmula: casos favorables entre casos totales. Ahora, ¿alguien me puede decir qué debo de poner donde dice casos totales acá abajo en total? 20. 20. 20, muy bien, 20 porque es el total. El caso favorable va a depender de la pregunta. La pregunta es ¿cuál es la probabilidad de obtener una canica negra o roja? Cuando venga este tipo de pregunta, Significa que van a sumar pues, los favorables, tanto las negras como las rojas. La palabra vos significa que van a sumar negra y roja. Entonces, ¿qué número debo de poner acá arriba? Seis. Seis, muy Seis. bien. Entonces, esto se puede simplificar. Le podemos sacar mitad, nos queda tres entre 10. Eso en punto decimal significa. 0.3 y eso en porcentaje, ¿alguien me puede decir a qué porcentaje equivale 0.3? 30%. 3 30%. Por ciento, 30%. Porque sabemos que el punto 3 se le agrega un 0 y se mueve en dos lugares, así que me da 30%. Ahora recuerden, si no viene 3 de esos, ¿no? va a venir 0.30 y si no viene el punto 30, va a venir 30%. ¿Saben qué? Yo aquí, eh... ah bueno, exacto, uno de, esos, uno de esos tres incisos tiene que venir. ¿Ustedes pueden decirme cuál es el correcto? Ninguno, porque no tiene el porcentaje, bueno, el, el A tiene 30, pero no tiene el porcentaje Es el D. la, D es la respuesta correcta? La D, porque la D, está durada durada en la Decimal. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la moraleja de este problema? No son las operaciones. La moraleja de este problema es los incisos. Tengan mucho cuidado con los incisos, porque a veces vienen bonitos, así como el problema pasado, donde todo venía en porcentaje. Pero aquí está feito, ¿no? Porque viene en porcentaje y en decimal y otro número. Entonces, es muy fácil equivocarse. Y podemos decir, no, pues el examen está mal, me lo hicieron mal, me Papá, háganlo otra vez y después me lo a aplicar, ¿no? Eso no va a ocurrir. Entonces, es muy, es muy improbable que el examen se equivoque. O sea, eso casi no pasa. Eh, yo he presentado los exámenes en diferentes universidades y nunca me ha pasado. Entonces, no digo que no pase, pero no creo que sea tan probable. Entonces, de aquí prestamos mucha atención, si no viene tres décimos va a venir 0.30 y si no viene 0.30 va a venir 30%. Ninguno dice 30%, este se descarta, este se descarta. Ahora, este dice 3%, también se descarta, esta tiene que ser la respuesta correcta, pero no viene un porcentaje, viene el decimal y ustedes dicen, pero es que no es lo mismo, no, sí es lo mismo porque a este le podemos agregar un cero. Y listo, es el mismo, punto 30 con punto 3. Ahora, me gustaría que me dijeran en el chat, ¿esto quedó claro? Bien, si todo está claro. Tómenle, por favor, una captura. Si no, pues igual lo vamos apuntando. Si no, igual ahí está la grabación en la página del grupo. Bien, hasta aquí hemos visto este tema de probabilidad. Eh, las preguntas en sí no son tan complicadas. Lo que puede salir mal es a la hora de escoger el inciso. Eh, espero que eh, se logre, pues, logren captar lo que trato de darles, ¿no? Da, trato de darles que en un examen de admisión muchos estudiantes se equivocan a la hora de escoger el inciso porque creen que o no viene el inciso correcto o creen que vienen dos que son incisos correctos. No, eso no ocurre. Solamente uno va a ser el correcto. Y, pues, bien... Esto hasta ahorita es el tema de probabilidad. Hay más que ver, hay muchísimo más que ver todavía de probabilidad, pero pues eso ya es como para un curso completo. Esto espero que sea una probadita para ustedes. Vamos a continuar con el tema de ecuaciones, pero de momento yo espero que con esto de probabilidad ustedes ya tengan la herramienta necesaria, suficiente para defenderse en el examen de admisión. Si todo está bien y no tienen ninguna pregunta sobre esto de probabilidad, pues yo creo que podemos continuar. Ahora, para el tema de ecuaciones. Eh, ecuaciones puede venir de muchas maneras pero aquí eh, hoy precisamente en esta clase nos vamos a centrar nada más en operaciones pero quiero decirles que en muchos exámenes vienen operaciones y también vienen problemas que tratar, así como de pues hace tres años mi hija tenía eh, la mitad de la edad que yo voy a tener en 10 años Problemas como de ese tipo, donde ustedes tienen que abstraer la información, convertirla en una ecuación y a veces hasta resolverla. Hoy no vamos a hacer eso. Eso eh, ya lo hicieron, ya lo preguntaron un poco con el profesor José. Hoy nos vamos a dedicar más que nada a las operaciones. Pero no cualquier tipo de operaciones. Les voy a presentar problemas que yo he visto en algunos exámenes de atención y que si ustedes ya hicieron alguno, seguramente lo van a recordar. bien. Eh, antes de ponerlo en el pizarrón, antes de ponerlo en pantalla, si les voy a poner en el pizarrón, bien puede pasar lo siguiente, por ejemplo, Así. Puede que aparezca en su examen de admisión una ecuación como esta que está acá. Ahora, hay diferentes tipos de ecuaciones, hay muchos tipos. Esta tiene un nombre especial. A esto le vamos a llamar ecuación lineal. Ahora, ustedes dirán, ¿el nombre no importa mucho? Pero sí, de verdad, créanme, ¿el nombre importa mucho? porque si se sabe el nombre, sabrán cómo se tiene que responder. Y segundo, a veces el examen de admisión ni siquiera les piden responder una ecuación, simplemente les dicen, ¿cuál es el tipo de ecuación? ¿Qué tipo de ecuación es esta? ¿Es una ecuación cuadrática? ¿Es una ecuación cúbica? ¿Es una ecuación lineal? Y si no aprendieron el nombre, pues difícilmente la van a acertar, ¿no? Entonces recuerden, este tipo de ecuación se llama ecuación lineal. Si me preguntan por qué, yo les voy a decir que si ustedes observan aquí, aparece la incógnita. La incógnita es la letra X. ¿Pero la X tiene algún exponente? No, ¿verdad? Bueno, sí tiene, pero es el exponente 1, porque no se escribe. Entonces es el exponente 1. Como es el exponente 1 y no hay otro más grande, por eso es una ecuación lineal. ¿Hasta aquí queda claro por qué se llama ecuación lineal? Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Recuerden, no solamente importan las operaciones, ¿eh? los nombres son muy importantes. Ya está. Ahora que ya sabemos que es una ecuación lineal, eh, se puede empezar de muchas maneras. Yo les voy a dar algunas recomendaciones. La primera recomendación es... Quitar paréntesis, quitar paréntesis. ¿Y cómo se quitan? Pues no nada más borrando, tengo que hacer la operación que se tiene que hacer. Por ejemplo, este paréntesis está multiplicando, ¿verdad? Porque eso significa los paréntesis, multiplicación. ¿Con quién está multiplicando este paréntesis? ¿Con el 4 y con el 7 o solamente con el 7? Con el 7. Solo con el 7. Muy bien. Solo con el 7. Eso es muy importante. Ustedes tienen que aprender a identificar cuándo es una multiplicación y con quién. Solamente con el 7. Si me preguntan, ¿y por qué no con el 4? Bueno, para que eso ocurra, tiene que haber otro paréntesis acá. Así, pero no aparece. Entonces, cuando no aparece un paréntesis aparte, significa que está multiplicando, pero con el que está inmediatamente afuera. ¿Quién está inmediatamente afuera? Pues el 7. Listo, con ese nada más se está multiplicando. Entonces, ah, otra cosa importante. Pues para el examen de admisión, lo único que... Ajá, lo único que se necesita son las tablas de multiplicar. Créanme, si ustedes traen las tablas de multiplicar, con eso ustedes pueden llegar a donde sea. Es lo único que se necesita. Entonces aquí, pues me queda 4, este 7 multiplica con X, 7 por X, pues 7X. Recuerden la ley de los signos. Se los escribo por acá o por si por alguna razón no la recuerdan. Más por más es más. Menos por menos también es más. Más por menos es menos y menos por más es menos. ¿Cómo se lo pueden memorizar? De la siguiente manera. Los que la multiplicación de signos iguales siempre te va a dar más. Y la multiplicación de signos diferentes siempre te va a dar menos. Entonces, de aquí, para continuar, más por más. Ahora, ¿por qué la X parece que no tiene signo? Sí, sí tiene, pero no se escribe. Cuando no se escribe, significa que es positivo. Más por más es más. 7 por X, 7X. Ahora, este 7 está multiplicando a todo el paréntesis, a todo, a la X y al 3 entonces, ahora multiplicamos más por menos, menos 7 por 3, 21. Listo, ahí está. Ya quitamos este paréntesis. Del otro lado, tengo 9 menos 5. Si alguien me dice, esto te va a dar 4? Y luego lo multiplicas. No, no, no, no seas así. Primero el paréntesis. Y el paréntesis, aquí me está multiplicando? ¿Al 9, al 5, al 1 o a los 3? Aquí me está multiplicando este paréntesis? Al 5. Al 5 Exacto, solo al 5 Entonces el 9 se queda donde está Y multiplicamos el 5 Que tiene signo negativo Menos por más es menos 5 por x, 5x Luego este 5 también multiplica al 2 Porque recuerden, está multiplicando a todo el paréntesis Entonces cuando multiplica al 2 Menos por más es menos 5 por 2 es 10 Y al final pues va el 1 y listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Después de quitar paréntesis, yo les recomiendo lo siguiente: simplificar. Donde se pueda simplificar, se simplifica. Y aquí viene una cosa muy importante. Muchos alumnos se equivocan en lo siguiente: por ejemplo, a veces aparece esta operación: 7 menos 11. Y algunos alumnos dicen, bueno, 7 menos 11, ok, voy a hacer la operación hasta los 5 con los 0, Y no pasa nada, es muy, muy válido hacerlo con los 0. Entonces hacemos la operación, la resta con los 0, y alguien dice 4. Si pone 4 va a pensar que está bien, pero está mal. ¿Alguien me puede decir por qué está mal esta respuesta? Le falta el signo negativo. Muy bien, le falta el signo. Quiero que se queden con esta moraleja. Esta resta, si ustedes le ponen 4, está mal, le falta el signo. Ahora, otra cosa en la que también se equivocan los estudiantes. Dicen, más por menos es menos. También está mal, eso no se hace. Y me van a decir, pero me acaben de explicar eso. No, no, no, son cosas diferentes. Esto de acá arriba es una multiplicación. Esto de aquí no es una multiplicación, esto es una resta. Y en una resta, pues háganla como saben hacerla. Solamente que el resultado va a tener el signo del número más grande. ¿Quién es más grande entre 7 y 11? Pues el 11. Por aquí como tiene el signo negativo, pues ahí está. Le ponemos menos. Nada más para rectificar esto. A ver, ¿cuánto sería entonces de la siguiente operación? ¿Cuánto es de 9 menos 17? Menos 8. Muy bien, menos 8. ¿Por qué? Porque esta es una resta, tiene signos diferentes. Es una resta. Hacen la resta como saben hacerla. Al 17 le quitan 9. Si al 17 le quitan 9, les va a quedar 8. ¿Pero quién es más grande? 9 o 17. Pues 17. ¿Y qué signo tiene? Menos. Por eso van a, poner, van a poner menos. Ahora, otra manera en la que luego también vienen las resta. Menos 3 más 10. Esto también es una resta. ¿Por qué? Porque tiene signos diferentes. ¿Cuál es el resultado de menos 3 más 10? 7. Positivo. Muy bien. 7 positivo. Porque tiene signos diferentes, es una resta. La hacen como saben hacerla. Nos queda 7. ¿Quién es más grande? Pues el 10. ¿Qué signo tiene? Positivo. Por eso la respuesta es positiva. Y listo. entonces... Dicho esto, si a ustedes se les impuesto, No, pasa nada. Solamente es que practicar. Créanme, con las no, de multiplicar es suficiente. Recuerden que el examen, en el examen, de admisión no, van a usar calculadora. La no, es La única que te no, usar calculadora, pero les aseguro que ya estando en el momento, teniendo segundos para responder una pregunta, no, como que no, no, no, no, con mucha seguridad de utilizar esa, esa calculadora. Eh, tal vez los nervios te ganan, presiones mal, una tecla, o cosas así. Entonces, lo mejor es adaptarnos y practicar con las operaciones, con eso que acabamos de hacer. Bien, entonces, ¿qué significaba acá simplificar? Que voy a juntar los términos semejantes. Así se le llama, términos semejantes. Por ejemplo, el 4 y el 7 no se pueden juntar, porque el 4, pues es simplemente un número. Este es 7x, no es un número normal, es 7x. En cambio, el 4, ¿con quién se lo puedo contar? Con el 21 y el 9 y el 10. Muy bien, con el 21. Este 4 es positivo, este 21 es negativo. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Una suma, una resta o una multiplicación con el 4 y con el 21? Una resta. Una resta. Muy bien, una resta porque tiene signos diferentes. Se hace la resta, ¿y cuál es el resultado? Menos 17. Muy bien, muy bien, al tiro esta noche. Entonces, nos quedó 7x, ese no lo toqué, no lo moví, se quedó en su lugar tal cual como está. Lo único que hice fue 4 menos 21, que dijimos que es resta y nos queda menos 17. Eso es igual. Hacemos lo mismo de este lado. Desde el lado, ¿a quién podemos juntar? ¿Quién con quién? El 9, el menos 10 y el más 1. Muy bien. Si se juntan estos tres, no lo tengo que hacer todo al mismo tiempo. Simplemente me fijo eh, qué operaciones puedo hacer. Por ejemplo, los positivos. ¿Quiénes son positivos? 9 y 1. Así que, pues los positivos se suman. 9 y 1 Entonces, nos da 10. Y al 10 le voy a restar cuánto? Menos 10. Así que menos 10 menos 10, 10, ¿cuánto 10. nos daría? Cero. Cero, así es, cero. Así que de aquí se cancela este con este y con este, porque 9 más 1 nos da 10. 10 menos 10, cero. ¿Qué fue lo único que nos quedó? 5x. Muy bien, menos 5X fue pues lo 1. Menos 5 que me este y... Así es, ya que terminamos, recuerden, primero se quita los paréntesis, después se simplifica donde se pueda y lo que vamos a hacer después es pasar las X de un solo lado. ¿De qué lado? De donde ustedes quieran. Por, por costumbre social, vamos a mover las X de este lado, de lado izquierdo, porque todo el mundo lo hace para allá y nosotros... Pues no, no vamos a llevar la contraria, vamos a hacer lo mismo. Las X de este lado. Entonces, aquí viene una parte muy, muy importante. Este 5X está restando. Esto seguramente nos va a regresar, van a tener un pequeño flashback de lo secundario, de bachillerato, y van a recordar lo siguiente. Si esto está restando, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando. Sumando, así es, sumando. Así que sería más 5x. Y este número, no, pues este no tiene x. No me interesa ahí Por eso lo voy a mandar del otro lado. Lo mismo. Está restando. ¿Cómo pasa del otro lado? Sumando. Sumando, sumando. sumando. Así que nos queda más 17. Estos dos, observen que tienen el mismo signo. Como tienen el mismo signo, se puede sumar. No significa más por más, ¿eh? No. ¿Por qué? Porque no está multiplicando. Tienen el mismo signo. Se suman. ¿Cuántas x tendríamos aquí? 12x. 12x. Excelente. 12x es lo mismo que 17. Ya casi terminamos. Estamos a un paso a terminar. Este 12 está multiplicando. Lo último que vamos a hacer, bueno, eh, en realidad todo este proceso pues, se llama despejar. Todo este proceso se llama despejar. Recuerden, cuando tengan una ecuación lineal... ¿Qué es lo que tienen que hacer? Despejar. ¿Pero qué significa despejar? Significa quitar paréntesis, significa simplificar, y por último, pues mover la letra, ¿no? Por ejemplo, de aquí, este 12 es lo único que me estorba. ¿Cómo lo quito? Si está multiplicando, si algo está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Dividiendo. Dividiendo. Así Dividiendo. que es lo mismo que. 17 entre de 12. ¿Por qué? Porque esto estamos multiplicando, pasó dividiendo. Les voy a comentar ahora en qué se equivocan los estudiantes. A veces dicen, bueno, esto que estamos multiplicando pasa dividiendo. Como aquí es positivo, aquí le pongo negativo. Mal, mal, mal, súper mal. No, porque recuerden, el signo solo se cambia, solo se cambia. Cuando están sumando o restando, de un lado a otro, sumando o restando, es la única donde se cambia el signo. Si ustedes pasan multiplicando o dividiendo el signo, no se cambia. Por eso aquí estaba como más y se quedó como más. Si se puede simplificar, se simplifica. Si no, así nada más quedó. Y ya, esa es la respuesta correcta. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿y es posible que me lo pidan en punto decimal? Pues sí es posible, pero la verdad eso ya no, no sería. Lo malo, esto es muy poco probable. El examen de admisión casi siempre maneja la respuesta como fracción. Y si no, pues a lo mejor te pregunta el punto decimal, pero es muy raro, eso casi no sucede. Casi siempre viene la respuesta como fracción. Ahora, antes de continuar, ¿sí quedó muy claro cómo resolvimos esta ecuación? Sí. sí. Bien, seguramente pues con esto ya recordaron algo de, de lo que vieron en la escuela, algo que hicieron por ahí en clases. Eh, no estoy haciendo algo súper nuevo, eh, solamente traté como de darle un poco más de detalle a los pasos para resolver una ecuación. No importa si casi todo el mundo dice que sí quedó claro y a ti te quedó una duda. Si te quedó una duda, adelante, con toda la confianza del mundo, escribe en el chat o activa el micrófono para hacer tu pregunta. Lo importante es que todos avancemos este, al, mismo, al mismo tiempo. De momento, si no hay ninguna duda, espero que esto esté muy, muy claro, porque ahora yo les voy a poner un problema. Voy a dejar esto en el pizarrón para que lo tengan ahí. O si quieren ir revisando los pasos. Eh, les voy a poner un problema y se los voy a proyectar. Y me gustaría que lo intentaran. Que pongan de desempeño, traten de multiplicar. Eh, recuerden, las tablas son muy importantes. Yo sé que ya se las saben. Solamente que la tienen que practicar hasta que... Imagínense que en la calle algún día alguien les va a preguntar cuánto es... 6 por 8, y ustedes ya tienen que ir en la meta así de 2 segundos, o 1 nada más, 48, ya. Entonces, así, eh, deben de practicar las tablas a ese nivel. Bien. Así que ahora, les voy a poner un pues, problema para que ustedes practiquen. Bien, ahí están los incisos por favor, traten de responder esta ecuación. Sigan todos los pasos que hemos utilizado. Si por alguna razón no les da ningún resultado, escríbanlo en el chat, ningún resultado me salió y de ahí vemos qué fue lo que salió mal. Vamos a dar unos tres minutos para intentar este problema. Inténtenlo, por favor. Thank mm -hmm. you. Muy bien, tenemos por aquí algunas respuestas, algunas coinciden. De todas maneras, lo vamos a realizar juntos para comprobar paso por paso en dónde nos equivocamos, si es que nos equivocamos. Recuerden que, recuerden preguntar todas las dudas que tengan. Puede que hoy se equivoquen en una multiplicación. No pasa nada, porque eso significa aprender, equivocarse en el camino. Entonces, eh, vamos a resolver esto, nada más. les recuerdo que si no están en el grupo de Facebook donde compartimos las sesiones gratuitas, información de universidades y todo lo demás, se pueden unir. Eh, también les comento que tenemos un canal de YouTube donde también subimos esos videos. Y eh, ahí también tenemos un poco de contenido eh, como que de más calidad visual. Es decir, ahí pueden ver como que los videos son un poco más bonitos. Si quieren ir a YouTube también, ahí está. Se pueden suscribir al canal. Hay eh, ejercicios de matemáticas, este, hay entrevistas, tenemos diferentes, pues diferentes Ahí hay un montón de cosas que ustedes pueden aprovechar. Bien. Entonces, vamos a resolver este problema, a ver qué tal nos fue. ¿Qué fue lo primero que dijimos se tenía que resolver? Dijimos que, primero se tenía que hacer, el quitar el paréntesis. Eso es lo primero que vamos a hacer, quitar el paréntesis. Por ejemplo, aquí, este 4 multiplica a todo esto. ¿Cuánto nos, cuánto nos da como resultado? 4x menos 4x menos Muy bien, muy bien. Así es. 4 por x, 4x. Más por menos nos da menos. Y 4 por 3 nos da 12. Excelente. Este 4 solo multiplica a esto que está entre paréntesis. Y aquí este 6, también multiplica a esto. Pero el 6 es negativo. Así que hacemos las multiplicaciones con sus signos. Este menos multiplica a un más invisible que anda por aquí. Menos por más nos da menos. 6 por 2 nos da 12. Y de aquí, eh, este 6 también multiplica 5. Menos por más nos da menos. Y 6 por 5x nos da 30x. Del otro lado, eh, me pueden decir a quién está, está multiplicando este paréntesis. ¿A la X, al 11 o a los 2. Al 11. Al 11 nada más. Al 11. 10 Al 11. Entonces, hacemos la operación. Sería X, la dejamos tal cual como no está, porque no está haciendo nada, no está haciendo daño nada, nada. Este 11 multiplica a lo demás. Menos por más nos da menos. 11 por X, 11X. Menos por más nos da menos. Y 11 por 2 practicamos un poquito la tabla del 9 y sabemos que es un total 22. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Les dije que después podíamos simplificar, por ejemplo, juntar números con números y x con x. Este 4x, ¿con quién no puedo juntar? De este mismo lado de la ecuación, ¿con quién se junta? -30 con el menos -30x muy bien, con el menos 30. ¿Y qué sería eso? ¿Una suma, una resta o una multiplicación? Una resta. Una, una resta. resta. Así es, una resta. 4 menos 30, hacemos la resta, como sabemos, eso nos daría 26x. ¿Quién es más grande? Pues el 30, ¿Qué signo sí tiene menos. Así que la respuesta sería menos 26. Ahora preguntan. Este 12 con este 12 se va a cancelar, se va a sumar, se va a multiplicar. ¿Qué sucede con este 12 y este 12? Se suma, se va a sumar por porque... signo. Muy bien, muy bien. Justo así. No se cancela, se tiene que sumar. ¿Por qué? Observen esto: menos 12 y menos 12 es como si deben 12 y le ven otros 12. Deben 24. Así que sería menos 24. Es lo mismo que del otro lado. Esta X con este que está aquí se va a restar una X, una X menos 11. Hacen la resta como saben hacerlo. Esto nos daría pues 10 X. Pero ¿quién es más grande? El 11. Por eso le ponemos signo negativo. Menos 22. ¿Alguien recuerda qué se hace después de este paso? Se pasan las X a un lado y se dejan los números así es, así es pasan las x de un lado y los números del otro lado por ejemplo, este se queda al cuarto, ¿cómo está? este 10x que está restando ¿cómo pasa al otro lado? sumando sumando más 10x, es lo mismo que lo que se quedó ¿quién se quedó? menos 22 eso no lo toqué no le estoy haciendo nada, se queda en su lugar porque ahí tienen que estar. Este menos 24 también pasa sumando, porque lo estoy moviendo al otro lado. ¿Alguien me puede decir cuál es el resultado de esto? 16 x, menos 16. Menos 16. Menos 16. 16. Menos 16 es lo mismo que... ¿Por qué así? Pues porque tiene signos diferentes. Se resta, se queda el del más grande o sea menos. De aquí lo mismo, se resta, se queda el del más grande, es más, y al hacer la resta nos queda dos Ya casi terminamos, este que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo, o sea, así pasó dividiendo. Si ustedes dicen que esto es 8, está mal porque esto es una fracción, se puede simplificar. Así que la respuesta sería, eh, primero dividimos los signos, más antes de menos nos queda menos, y se le puede sacar la mitad 1 y 8. Así que la respuesta sería menos un octavo. O sea, la respuesta es el inciso C. Que me parece que la mayoría escogió el inciso C y algunos por rectificar, Pusieron otro, pero luego pusieron C. Bien, hasta aquí. Esto está súper claro. Vamos bien hasta aquí. Sí. Sí. sí, muy bien espero que así como hemos resuelto esta ecuación eh, pues les sea de mucha ayuda para que puedan resolver la siguiente, recuerden la vida es practicar lo que aprendemos tenemos que practicarlo porque si no a los cinco minutos se nos va a olvidar entonces algo que se, se aprende se tiene que practicar les voy a poner otro, a ver qué tal les va con vamos a dar otros tres minutos. Me gustaría que intentaran eso. Este. Bien, y yo recuerdo también, si quieren saber más de nosotros, pues nos pueden encontrar así, como alba Matemática, en Facebook, Instagram, YouTube, y pues las redes sociales. Eh, en particular, y recuerdo, mi nombre es Alfredo, acá arriba, y este es mi número de teléfono, en caso de que ustedes tengan alguna duda, o quieran preguntar, quieran información sobre algo, ahí está mi número de teléfono. Si también no les sale el problema, no pasa nada, me pueden escribir en el chat, eh, no me sale ninguna opción, eh, este, podemos resolverlos juntos, igual lo hacemos juntos. Thank you. muy bien por aquí ya tenemos algunos qué bueno que lo están intentando que eso significa que sí les está quedando claro y lo más importante es que tienen una idea pues un poco más exacta de cómo puede aparecer un examen de admisión recuerden que en el examen si sí vienen ecuaciones si sí vienen operaciones pero no siempre es cualquier operación, no siempre es algo muy exagerado. Eh, son operaciones muy específicas y un tipo de ecuación muy específicas, Para que tampoco piensen así como de, ah, es que me van a poner ecuaciones súper largas, con un montón de exponentes. No, no siempre. Yo creo que con esto podemos empezar a resolver este problema, ver paso por paso, y eh, detectar en qué podemos mejorar. Entonces, de aquí por ejemplo, pues, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Quitar los paréntesis. Ya aprendimos que esto solo está multiplicando con el 7. Así que pondríamos 3, eh, multiplicamos aquí y nos da más 7x menos, porque más por menos es menos, 7 por 5, 35 es lo mismo que... De aquí, ¿alguien me puede decir qué operación tenemos que hacer ahora? Dejar el 2 y multiplicar 8 por lo que está en el paréntesis. Muy bien, gracias. Justo así, dejamos el 2 y multiplicamos el 8 por todo esto. Así que de aquí nos quedaría menos 8 por 2, 16x. Menos por menos, o sea, más 32 y después, pues más 3. El 3 se queda ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Simplificar? Por ejemplo, este 3 con este menos 35. El 7x no tiene con quién aquí, ¿verdad? Así que simplemente se va. ¿Cuánto me quedaría de más 3 menos 35? Menos 32. Menos 32, porque vemos que tienen signos diferentes. Se resta Se queda el del más grande. Menos 32. De acá... Eh, pues este menos 16x se queda en su lugar y podemos contar el 2 con el 32 con el 3 y observan que los 3 tienen signo positivo, se van a sumar y pues ya sumarme queda 34 y 3, 37 Pregunta ¿Hasta aquí vamos bien con esto? ¿Todo, todo bien? ¿Todo claro? Sí, de mi parte sí Sí Muy bien Ahora eh, ¿Qué paso sigue? Simplificar. Uh -huh. eh, ok, simplificar y después sería esto de mover, ¿no? Las X y los números. Acomodarlos. Exacto, acomodarlos. No, no ese paso, pero vamos a llamarlo acomodar. Entonces aquí sería 7X. ¿Qué debo de poner después? ¿Qué escribo ahora? más 16x. Así es, más 16x es lo mismo que 37 que estaba ahí este 32 pasa sumando más 32 esto se puede sumar porque los dos tienen signo positivos, se suma. y esto nos daría 23x, es lo mismo que esto que está aquí que nos daría 69. Ya que terminamos ¿Cuál es el... ¿Qué se tiene que hacer ahora? Dejar solita la X uh -huh. Y el 23 pasa uh -huh. dividiendo Así es Como lo acaban de decir sus compañeras Pasa dividiendo Porque está multiplicando Pasa dividiendo 69 entre D, 23 Ahora, muchas veces Hasta ahí nos detenemos. Algunos dicen, pues ya no salió fracción Se ve cero, ahí se detiene Pero resulta que observan los incisos Y ninguno viene así ¿Por qué creen que será? Pues porque se puede simplificar. Y ahí se aprende la tabla del 23, 23 por 1, 23 por 2, por 3. Y resulta que esta división nos da 3 exacto, 3 positivo, que era uno de los incesos que estaba ahí y que era el que ustedes marcaron. Eh, ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, todo bien. Bien, bien, bien. Ahora, me gustaría decirles que, pues, si sí es cierto, hemos hecho operaciones y a lo mejor ustedes dirán, no he aprendido nada diferente a lo que ya aprendí en la escuela. Esto es lo de siempre, lo que he visto toda la vida desde secundaria. Tienen toda la razón. Ahora les voy a presentar un problema que tiene que ver con ecuaciones, que tiene que ver con operaciones, pero que muchas veces fallamos. Porque no estamos acostumbrados a este tipo de problemas. Pero está súper fácil. Así que se los, poner, eh, se los voy a poner aquí. Voy a borrar todo esto y hacemos un pequeño ejemplo. ¿Puede pasar esto en un examen de función y se ve un poquito más feo que lo hicimos antes? ¿Me puede decir qué tiene de diferente esta ecuación con la anterior? Se va a tener que sustituir el a menos, menos y el a es igual a menos 2. Así es, se va a tener que sustituir, y esa es la moraleja de este problema. Sigue siendo una ecuación lineal, porque la letra que nos interesa es x, y x tiene el exponente 1, sigue siendo lineal. El problema es que ahora tengo otra letra, pero después me dicen, Resuelve la ecuación si a es igual a menos 2. ¿Eso qué significa? Que primero tengo que sustituir el valor de a. Y sustituir a veces se si nos puede complicar. Pero para eso estamos aquí. Entonces nos queda 4x menos 3. Ahora, pregunta, si lo escribo así, ¿está bien si lo escribo así? Está mal, debe ir con paréntesis. Muy bien, así es, esto está mal escrito. Cuando digo sustituir, no significa que nada más lo cambio ya. No, debemos de prestar mucha atención a lo que está haciendo aquí. El 3 está multiplicando por la A, por eso aquí debemos de poner un paréntesis. Así que, ¿por qué no lo dejemos como una moraleja? Sustituir significa poner paréntesis y ahí colocar lo que quiero sustituir. Entonces, puse paréntesis, dejé esto que estaba aquí... Esto me queda como 2X, menos 5. Abro un paréntesis porque ahí voy a sustituir. Y me puedes decir, ¿qué debo de poner aquí? Menos 2. Menos 2, ¿verdad? Eso es lo que va a leer, lo que dijimos que vamos a sustituir. Así que de aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues, los paréntesis. Por ejemplo, de aquí, este se queda. Menos por menos nos da más. 3 por 2 nos da 6. Algo muy importante, ustedes saben hacer operaciones, yo lo sé, ustedes lo saben, sus papás lo saben, pero a veces, por el nerviosismo, eh, pues nos equivocamos. Y les aseguro que muchos estudiantes se equivocan en esto. Aquí creen dicen, no, pues menos 3 menos 2, eso es menos 5, y aquí escriben menos 5. ¿Por qué? Porque lo vieron mal, se confundieron en ese momento estaban alterados porque el compañero de al la lado está haciendo su examen y está pues no sé este haciendo ruido con el pie o está haciendo algo raro por ahí o a veces andan distraídos ¿no? a veces pasa eso de que un día antes del examen ustedes despiertan y dicen no pues ya voy con todo el examen y al despertar observan su bandeja de entrada y tienen como 500 mensajes un montón de capturas de pantalla unos 10 audios y al final un mensaje que decía no pensé que aparece así y estás bloqueado y entonces, pues ya se extrajeron y en vez de poner aquí una multiplicación, pues ponen una, una resta o algo así. Eso suele pasar. Así que practiquen lo suficiente para que eso no pase. Este, aquí es una multiplicación, menos por menos es más, 3 por 2 es 6. Y ya de aquí, de aquí, este 6 está multiplicando a todo esto que está acá. 6 por x nos da 6x menos 6. De este lado, ¿qué debo describir de este lado? El 2X y la multiplicación de menos por menos es da más, más 10. Muy bien. Vamos a simplificar ahora. Vamos a juntar lo que se cuelga. Por ejemplo, aquí, este con este nos da 10X. Este con este, ¿cuánto nos daría de más 6 y menos 6? Da 0. 0. Pero... Muy bien. Hay que distinguir muy bien cuando es una recta, cuando es una suma y el resultado, ¿no? Excelente. Más 6 y menos 6 se cancela y nos da 0. Del otro lado, pues tenemos simplemente 2x más 10. Así que las x de este lado escribirían 10x menos 2x es lo mismo que 10. Esto se puede simplificar, nos quedaría 8x. ¿Por qué positivo? Porque el más grande es 10 y tiene signo positivo. 8x es igual a 10. Ya casi terminamos. El 8 pasa del otro lado dividiendo y nos queda así. Eso todavía se puede significar más. ¿Cómo? ¿Cómo quedaría si lo simplifico? ¿Cinco, Cinco cuartos. Cinco cuartos. Así es. Cinco cuartos. Así quedaría. Y listo. Esa es la respuesta final. ¿Para todos fue claro cómo resolvimos este problema? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. sí. bien, bien, bien. Me da mucho gusto que esto esté quedando muy, muy claro. Eh, les voy a poner un problema de estos. Yo sé que ya están un poco cansaditos. Tal vez, tal vez ya se cansaron. Así que pues les voy a poner un problema. Nada más para decirles, ¿sabes qué? Hoy a las 7 me conecté y sí aprendí algo. Sí aprendí algo me pues está sirviendo mucho. Así que se los voy a proyectar en pantalla para que ustedes practiquen. A ver, me gustaría que intentaran esto. Inténtenlo, por favor, y escriban en el chat lo que creen que es la respuesta correcta. Eu uh não -huh. Por aquí ya tenemos algunas respuestas. Eh, este problema aumentó un poquito de nivel, pero yo esperaría que fuera más o menos sencillo. Si no, es porque todavía no les he explicado esto, pero, eh, pero ahorita lo vamos a resolver. Y vamos a ver en qué, qué pudimos haber hecho bien o qué pudimos haber hecho mal. No importa equivocarnos. Recuerden, equivocarnos es muy importante porque así aprendemos. Bien, vamos a ver eh, qué tal nos fue comiendo. Vamos a resolver. Primero, teníamos que sustituir, ¿verdad? A debe de valer menos 2. Así que dijimos que sustituir significaba poner el paréntesis. Recuerden eso. Siempre que quieran sustituir, pongan un paréntesis. Es muy, muy importante poner el paréntesis. Por ejemplo, eh, para quitar los paréntesis, aquí tendríamos que elevar al cuadrado. Si yo pongo como resultado menos 4, ¿eso está bien o está Mal. Mal. Mal. Muy bien, está mal. ¿Me pueden decir por qué está mal poner menos 4? Porque tiene potencia, entonces se vuelve positivo. Muy bien. Siempre, siempre que tenemos la potencia cuadrado, el resultado siempre va a ser positivo. Así que desde este aquí no va, es un 4 positivo, no importa que yo menos 2. Luego, pues aquí tenemos esta multiplicación y eso nos daría más 6 de aquí se ve muy tentador hacer 1 menos 2 pero no se puede primero tengo que traer el paréntesis acá, así que sería menos 2x menos 14 de aquí yo puedo juntar el 4 y el 6 y nos daría 10 así que sería 5x más 10, es lo mismo que 1 menos, este 2 va a multiplicar, me pueden decir ¿qué tengo que poner ahora como resultado ahí? Más 4X. Bien. Más 4X. Más 28. Y de aquí eh, se puede juntar el 1 y el 28. Así que nos queda 4X más 29. Este 4x pasa para acá, este 10 pasa por acá. ¿Me puedes decir qué tengo que anotar? 5x y después? Menos 4x. Así es, ¿eh? es lo mismo que cuánto. 29 menos 10. Muy bien, muy bien. 4x menos, perdón, 5x menos 4x es una resta. Nos queda una de ellas positiva porque el más grande es 5 y es positivo. Y la crisis si es respuesta, pues también nos si quedaría 19 y positivo, porque el más grande es 29 y es positivo. Y listo. Esa es la respuesta. ¿Hasta aquí todo bien con esto? Sí. Sí. Bien. Recuerden que... Sí. Y esto quedó claro ahorita con la explicación que di, pero tienen que repasarlo. Ahí va a estar en nuestra página y en el grupo de Facebook para que lo puedan consultar. Este material es gratuito, ahí lo pueden revisar. De verdad, nos esperamos que sea de mucha ayuda para ustedes. Eh, me gustaría compartirles los siguiente nada más, déjenme que se los ponga en pantalla. Listo. Eh, si no es demasiado, nos gustaría que nos regalaran una reseña, una opinión. Pueden entrar a nuestra página de Facebook, recuerden el Banco Matemático, y ahí hay una sección que dice Opiniones, ya se meten por ahí. Y si este curso les gustó, les agradó, eh, no sé, los convenció de algo, pues estaría súper chido que puedan nos regalaran una opinión. Si no es aquí, igual pueden revisar en Maps, en Maps hay, se encuentran diferentes lugares. Nuestra ubicación, ustedes eh, ya conocen nuestra ubicación, si no, se las anoto por aquí. Es Santos de Goyado, 114, Colonia Zen, Oaxaca de Aguas. Nos pueden encontrar en marzo y también estaría súper, súper chido que nos dieran una, una, una opinión, que nos regalaran una reseña o una opinión en marzo o en Facebook, donde ustedes eh, Me gustaría decirles que, pues así como tú tienes este curso gratuito, así también haremos pues, unas sesiones, ya sea de repaso, antes de que se acerques al campo de o sesiones de información. Eh, me gustaría decirles que pues con esto yo, yo sé que no es mucho, no es demasiado lo que habrá que pero espero que con esto ustedes hayan tenido un pequeño recordatorio de lo que significa ecuaciones y probabilidad y lo que vimos la clase pasada que fue un poco de funciones, espero que esto sea de mucha utilidad para ustedes y pues bueno eh, pues básicamente eso es de lo que trataba este curso gratuito si ustedes no estuvieron en las tres sesiones anteriores Pueden revisar la página y ahí van a encontrar esas sesiones y ojalá que también les sea de utilidad como esta de acá. Pues en mi caso no me, no me queda más que decirles que pues, todo esto que hemos visto lo vamos a ver con mayor profundidad en los cursos completos. Eh, si quieren spoilers, pues es que ese curso completo que nosotros dijimos que era de 14 semanas, ahora es de 16. Hemos regalado dos semanas más a nuestros estudiantes. Si ustedes quieren saber más al respecto, pueden escribirnos ahí en WhatsApp o en Facebook o donde quieran. Y bueno, trataremos de resolver sus dudas. No sé si tienen alguna duda, algún comentario sobre este curso gratuito, algo que quieran comentar. Todo bien, todo correcto. que todo bien. Todo bien. Todo bien, entonces. Eh, pues sí, entonces con esto nos, de nos despedimos nosotros. Eh, y pues así, sí. si tienen algún comentario para mejorar, nosotros trataremos de mejorar en lo posible. Para eso agradecemos mucho sus comentarios. Y algo, pues ese es el momento para, para comentar. Muchas gracias, hasta luego. Muy bien. Muy bien. Les agradezco muchísimo el que hayan estado aquí. Es un gusto para nosotros compartir un poco de conocimiento y pues nada, les deseamos mucho éxito en sus exámenes y en su preparación. Cualquier duda pues ahí están los números de teléfono para que se puedan comunicar con nosotros y si no, pues eso sería todo por hoy y les deseamos una excelente noche. Nos vemos. Gracias. A gracias, a gracias Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.